En esas condiciones se encuentra la parte frontal del centro de atención primaria, ubicado en el sector San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Consultamos a ciudadanos en la zona. Hay que arreglar eso porque entonces no está afectando a nosotros y a los pacientes también. Eso es un mal olor que sale de ahí y hay que arreglarlo inmediatamente. Eh, yo soy el doctor González, laboro acá en la zona San Vicente de Paul. Eh, le estamos haciendo un llamado a INAPA, que venga en socorro de nosotros, porque nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, ahí es donde yo tengo mi consultorio, eh, nosotros comemos ahí y preparamos nuestra comida y ese olor no nos deja ni comer prácticamente, pero nosotros, por ayudar a, a los pacientes, nosotros nos quedamos eh, lo que es laborando. El edor que expiden las aguas acumuladas. Es ante la mirada indiferente de INAPA y del propio ayuntamiento del municipio. Está muy mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? porque eso afecta a la salud. ¿Verdad? Sí, el mal olor, el mal olor eh, eso contamina el pueblo, el ambiente. Que es un centro de salud donde la persona viene a, a buscar, vamos a decir, mejoría y con ese mal olor, entonces... Se enferman más y nosotros también que paramos aquí el día. Sí, hacer un llamado a las autoridades que vengan a tomar cartas en el asunto porque es una situación muy incómoda, tanto para nosotros como institución acá como para la zona. Pero lo único que le digo es que, que una cosa sin frente de un pistas, no se puede tener esa carosita. Y entonces vinieron ayer las de destapan y si dijeron que la destapan, pues no destapan nada. Se fueron. Entonces yo lo que digo es una cosa que es, para nosotros traen en política como están muchos ahora esperando que, que van a subir más. Tiene que tener más atención en este pueblo, no es Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.